Somos Venom. Hola y bienvenidos a esta serie. En esta serie de video tutoriales te voy a mostrar cómo hacer un espectacular disfraz de Venom tal como este. El primer paso es tomar un globo como este e inflarlo a la medida de tu cabeza, un poquito más grande. Bueno, ahora vamos a colocar, a mezclar iguales cantidades de pegante y agua luego de agregar el agua y el colbón pues los mezclamos hasta que quede como una sopita agregamos media cucharada de sal entonces lo que hacemos es juntar tiras de, de papel periódico con la mezcla que acabamos de hacer tal como que queden bien, bien, bien impregnadas de eso y luego sí. las ponemos en el globo así Una vez que terminemos tenemos que esperar a que seque. Una vez que ya hayamos puesto suficiente papel con esta mezcla entre colbón y agua, tenemos que esperar a que se seque. Con un secador de pelo como este podemos hacer que se seque más rápido. Una vez que la capa de agua con pegante, está seca. Pues lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a colocarle otra capita. la <tose> agregamos una tercera y cuarta capas unas terceras y cuarta capas este nos quedó un poco arrugadito y un poco más grande porque le coloqué una capa de agua con pegante así que no les recomiendo que lo hagan si no quieren que les quede así arrugadito bueno, ahora voy a quitar el globito ¡Tarán! Y tenemos una perfecta forma círculo. Podemos aplicar más aire por dentro para secarlo bien Ahora, hacemos un agujero en donde van los ojos para lo cual primero marcamos luego retiramos la esfera y recortamos con el bisturí Ya. voy a utilizar una mezcla de maicena con pegamento blanco los voy a pegar con un poco de epoxi para sostener la mandíbula y además son buenos porque pueden girar opción para poner el broche, en lugar de utilizar epóxido, si el epoxio no funciona es coserlo, como en este caso, acá tenemos este alambre dulce, este alambre lo vamos a utilizar para darle forma a la mandíbula, usando silicona líquida vamos a hacer como si tuviera venitas Para hacer las encías vamos a mezclar harina de trigo con látex líquido. Luego lo revolvemos bien con un palito y lo colocamos en donde debe ir, es decir, en el labio de Venom. Luego colocamos los dientes después de que ya estén secos. Es decir, esto se debe hacer después de que los dientes ya están secos. Y ya pueden resistir algo. De esta forma. Es importante utilizar abundante látex para que se demore un poco en secar y no se tiempo de ponerlo y de poner el diente. De poner los dientes. las encías vamos a utilizar pintura acrílica roja que saqué de un tapete, son pedazos de espuma, pedazos de foamy, que saqué de un tapete que compré en la tienda de dólar y los voy a pegar así como este, los voy a pegar dentro de la mandíbula, así, para lo cual utilizaré silicona. Para los ojos vamos a utilizar un trozo de velo, que es muy bueno porque es una tela semi-transparente que permite ver a través de ella cuando está cerca, pero no se puede ver a través de ella desde lejos. Esto es muy bueno porque la persona que está dentro del disfraz no se le pueden ver los ojos. Y este es el resultado final. Esto ha sido todo en este capítulo. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte. Los demás capítulos están en este costado. Nos vemos en un próximo programa. Hasta pronto.